Sí, buenos días de nuevo a todos ustedes y al público que nos sigue cada día en este programa de mañana. Miren, eh, mi amigo y, y colega y en llave toda la vida, Víctor Troncoso, me va a llamar desde Atlanta. Porque en Estados Unidos se están produciendo una serie de acontecimientos que nos llevan a nosotros a una reflexión acerca de lo que ha sido la historia, incluso la historia constitucional del mundo, que digo del mundo porque la historia constitucional universal comenzó básicamente con la Revolución Norteamericana de 1776. Los norteamericanos crearon un mecanismo de, de base jurídica, constitución, que no era, que no fueron, no fue un invento norteamericano, sino que la humanidad, el mundo, venía viviendo todo este asunto de la de la constitución ahí está por ejemplo la historia muy antigua de Pericles, el siglo de las luces se creó una carta magna bueno ahí está mi amigo compadre, hermano Víctor Troncoso buenos días Víctor, estás en la escuela parece ¿verdad? no, estoy por aquí en una plaza en la zona que se conoce como Tucker ok es, um, parte del área metropolitana de Atlanta ok, la pregunta es ¿Cuáles han sido vistos los acontecimientos que han ocurrido con relación a la muerte de este afroamericano eh, a manos de un policía y que ha desatado incluso un toque de piedra? Sí, Amado. Lo que eh, Aquí, como en muchas ciudades de todo Estados Unidos, a partir del viernes por la tarde empezaron las protestas pero se vio algo muy feo empezando, que fue cuando una gran multitud vandalizó parte de lo que es CNN, los estudios de CNN, vandalizando con graffiti su letrero, que es como un ícono, eh, esas, esas letras CNN que identifican a ese canal, y otra cosa que empezaron también destruyendo propiedades policiales. Lo que trajo como consecuencia que la alcaldesa de Atlanta, Kisha Lambat, se, refiriera, eh, se dirigiera a la población de una forma muy enérgica, estaba muy enojada como estaba actuando la gente, diciendo cómo es posible que una ciudad como Atlanta, donde, de donde partieron las luchas por los derechos civiles y tantas cosas inter, interesantes, la población está quemando su propia casa, ¿Cuándo tú has visto que puedes triunfar quemando tu propia casa está destruyendo lo que es tuyo, así no se debe protestar eh, recuerden que eh, Ted Turner fundó CNN hace 40 años precisamente por los valores, por los principios que identifican la ciudad de Atlanta y eso fue eh, el viernes el, el, el sábado la situación siguió pero el sábado hubo un hecho eh, que trajo como consecuencia que se cancelaran dos oficiales de policía. Se decretó el toque de queda para a partir del sábado a las 9 de la noche, después que durante la tarde y las primeras horas de la noche hubieran muchas manifestaciones violentas, incluso muchos arrestados cuando se dirigieron a la mansión del gobernador del estado. Y el asunto es que luego que empieza la... El toque de queda, el horario de toque de queda, ya en la madrugada, unos jóvenes estudiantes que se dirigían a su vivienda, ahí en la Universidad de Georgia, fueron parados por patrullas de policías solicitándole que se bajaran. ellos dijeron que sí, que se iban a bajar, no había problema. Pero dos policías, oigan esto, de la raza negra, dos policías negros y los estudiantes eran negros, rompen los cristales de la puerta del chofer y de la pasajera le tiran gas pimienta y usan las pistolas eléctricas contra ellos, que no se negaron a bajarse en ningún momento esto quedó grabado por las cámaras corporales que usan los policías y tan pronto la alcaldesa y la jefe de policía miraron esas imágenes, cancelaron a esos dos policías eh, la alcaldesa dice los conozco, a ellos son muy buenas personas los policías eh, los dos policías con uno de ellos he trabajado por más de 20 años, pero la acción que hicieron no es de un policía. Eso no se justifica bajo ninguna circunstancia y fueron cancelados. Otros tres que estaban por ahí también que están en trabajos administrativos de oficina y se espera que habrá también, tendrán algunas uh, acciones disciplinarias en su contra. Y al día de hoy la situación eh, eh, está calmada. Sí, porque generalmente las protestas, por ejemplo, ayer hubo muchas protestas también, eh, pero las protestas empiezan en la tarde. Ayer se caracterizó, hubo menos violencia, fueron más pacíficos los manifestantes. Lo que llamó la atención es que una calle muy conocida, la céntrica calle 17, que cruza por encima de la interestatal 85 y 75, pues fue totalmente ocupada. Desde tempranas horas de la tarde, muchos manifestantes se fueron a, hacia esa calle y se sentaron en medio, precisamente donde cruza sobre el, la Interestatal 85-75. Ahí que es una de las zonas por donde más personas vienen de otros estados o de fuera de la ciudad y quieren entrar a la ciudad de Atlanta. Generalmente, la mayoría usa esa calle, pues no había forma de entrar por ahí desde tempranas horas de la tarde. La policía estuvo al pendiente y ahí no se registraron hechos que lamentar. Bueno, Víctor, yo quería, muchas gracias por las informaciones. Yo quería ilustrar mi tema eh, con tu información porque es de primera mano, pues tú estás viviendo en Atlanta y, y eh, conoces... Permíteme, permíteme decirte algo más con relación a la policía. Okay. El, el condado de Gwinnett, que es conocido porque tiene una gran población de hispanos. El ah. departamento de Sherry trabaja en combinación con migración, generalmente cualquier extranjero que llevan detenido, pasa por mano de migración allí a ver si tiene alguna forma de quedar detenido y deportarlo. La policía del condado, diferente al, a, a los Cherry, pues no trabajan con migración y siempre aportan y soportan a, a, a, los, a los habitantes del condado y a los visitantes. Pues ayer se dio un caso de uso excesivo de fuerza de unos policías en Gwinnett y lamentablemente la cámara corporal que ellos usan aquí siempre es lo que lo delata. A esos dos policías del condado de Gwinnett están suspendidos y posiblemente serán cancelados también por uso excesivo de fuerza. Bien, gracias Víctor, muchas gracias. Agradezco las informaciones. Pero miren, señores. La idea, como decía, de invitar a mi amigo Victor, de, de, era precisamente por eso. ¿Por qué hay un tema del racismo en Estados Unidos que no ha salido del, del, de la estructura mental del norteamericano blanco? Mire, hay mucha gente que ha luchado por los derechos civiles en Estados Unidos en contra del racismo. La famosa expresión de Martin Luther King I have the dream. Yo tengo un sueño es, es todavía eso, un sueño. Y fíjense que, que Luther, Martin Luther King es un título, es un, es, un es un símbolo, igual como lo fue Malcolm X, que protestaba, que intentaba de la misma manera hacer valer la enmienda número decimotercera de la Constitución norteamericana, la que habla contra el racismo, la que prohíbe la discriminación y el racismo en Estados Unidos, y eso nunca se ha cumplido. Indudablemente que en esos acontecimientos que relata Víctor, no hay un blanco, no han sido producidos por un blanco, sino por un negro, en el sentido de que ellos han sido las víctimas del blanco que tiene la fuerza y el poder del Estado, como los policías, por ejemplo, y eso es lo que ha provocado esta escalada de violencia, que hemos visto en los medios de comunicación y que relatara nuestro amigo Víctor Droncoso indudablemente que y más, y más en este momento que eh, el, el, el gobierno de los Estados Unidos está en manos de un blanco que también es inmigrante pero es un blanco oligarca eh, y totalmente a, a, a autoritario entonces cuando esas cosas pasan, son una olla de presión. Y esa olla de presión se le puede abrir en la cara a los norteamericanos. Porque yo siento que nunca el racismo en Estados Unidos, las críticas, eh, la, la discriminación contra el, el, el negro, el individuo de color, indudablemente pienso que nunca ha, ha pasado. Siempre ha estado ahí, en la estructura mental, como decía, del norteamericano y eso se debe al hecho de que los independientemente de que muchos negros tengan poder político social económico el caso de Oprah Winfrey por ejemplo que es una, un icono de la, de la de la comunicación en Estados Unidos multimillonaria a pesar de tener una la, niñez la terrible. más exitosa de comunicación a, a pesar de lo terrible de su o sea, niñez a pesar de haber sido violada a pesar de de que a todo, contra todo pronóstico ella debió ser otra cosa, exacto, no lo que es. Exacto. pero ahí, ahí está el valor del ser humano, sí. Entonces, y de qué estamos hechos, okay. y, y un ejemplo de superación, eh, amado, hay que invitar a la gente a que le dé seguimiento a la historia de Oprah Winfrey ah, para que vean okay. lo que es una, un ejemplo de superación, Señores, tenemos un foco de racismo en Estados Unidos que como yo digo no ha pasado Hay que tomar, hay que hay que darle seguimiento, porque indudablemente que eso podría complicarse un poco. Fíjense que de Atlanta pasa a Minneapolis y dentro de poco llegará. Entonces, en Nueva York también, amado. O sea, ¿sabes? iban a hacer protestas en, en downtown. No sé en qué, qué paró si la llegaron a hacer, pero para el jueves o viernes pasado eh, iban a haber manifestaciones. Y Amado, si puedes, que, puedes eh, como concluir y o alguna señalización y, que tengas. Voy a terminar con esta frase. Me parece mentira que una de las naciones que en su momento luchó tanto por los derechos, de hecho, la historia constitucional de los Estados Unidos, la historia del país, del pueblo de los Estados Unidos, comienza porque Inglaterra le niega. A sus, eh, a, a sus inmigrantes que estaban en América le niega la posibilidad de participar en el, en el parlamento inglés eh, porque ellos no podían y ellos le dijeron, bueno, pues no tributamos si ustedes no nos permiten representarnos, no tributamos Inglaterra mandó sus barcos y sus guardias a América y fueron derrotados y ahí nació la historia constitucional y la historia de los derechos civiles la, la, la constitución norteamericana nació con cuatro artículos y de ahí se han ido haciendo enmiendas poco a poco y todas han tenido que ver con los derechos, la corte suprema de Estados Unidos ha jugado un papel excelente en esto y lamentablemente después de ver todo esto ahora estamos viendo cómo se rompe ese criterio, esa ideología que no es bueno para el mundo muchas gracias. Gracias a ti Amado tenemos dos llamaditas, una en el canal y una en el celular buenos Ajá. días